Conocer la empresa. Durante una entrevista le pueden hacer preguntas como ¿Por qué ha solicitado este puesto en nuestra empresa, organización? ¿Puede decirme qué sabe de nuestra empresa? ¿Cómo ha encontrado información sobre nuestra empresa y el puesto que solicita? ¿O ¿Oh, conoce la organización, la empresa? Por lo tanto, es importante que investigue para saber más sobre sus valores, objetivos y lo que esperan de su plantilla. Para ello, busca la empresa en Google y lea de nuevo la oferta de empleo. Las ofertas son muy importantes y le darán una idea de la ética de la empresa. Un consejo para navegar por los sitios web y las ofertas de la empresa en busca de información es entrar en secciones como quiénes somos y buscar palabras como Origen, Valores, Objetivos, Declaración de Misión. Una declaración de misión resumirá los valores fundamentales de la empresa y lo que es importante para ella.